El pasado miércoles, el Estado, a través del Presidente de la República, buscó cumplir con la sentencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos respecto al caso Gelman, haciendo un acto que lo que pretendía era reconocer la responsabilidad del Estado en esa situación. Una condena internacional, que no hay dos opiniones, por lo menos nosotros no tenemos dos opiniones en cuanto a que hay que cumplirla. A pesar de que hay países que no la han cumplido en, en instancias similares y nada ha pasado, pero nosotros creo que tenemos que mantener la tradición que el Uruguay ha tenido siempre de cumplir y honrar sus compromisos y por lo tanto nos parece bien que se haga ese reconocimiento. Lo que no estamos de acuerdo y nos llevó a no participar de ese acto es la forma es parte del contenido de esa propuesta, de esa declaración y la imposibilidad desde que nuestro partido, desde nuestro sector queríamos eh, precisar algunos alcances que se estaban haciendo, que se hicieron que iban mucho más allá del mensaje que había que dar en cumplimiento de la sentencia de esa manera, nuestra secretaria general, la doctora diputada Marta Montaner, le solicitó una audiencia al Presidente de la República y le expresó la posibilidad de eh, decir algunas cosas desde nuestro partido, debido a que no había desde el Poder Ejecutivo la voluntad de modificar algunos párrafos de esa declaración que se excedía de lo que reclamaba la Corte Interamericana de Derechos Humanos y lo transformaban en un enunciado del Frente Amplio. No se permitió, por parte del Presidente de la República, modificar esa declaración, no se permitió que se pudiera hablar y precisar que no estábamos de acuerdo con alguno de esos pasajes y por lo tanto, al ser un acto del Poder Ejecutivo, no era un acto de la Asamblea General ni de las Cámaras de Representantes, era un acto en el cual no estábamos obligados a ir, por supuesto. La gran mayoría de nosotros resolvió no ir, porque entendemos que era un acto del Frente Amplio, era un acto del partido de gobierno, no del Estado Uruguayo haberse excedido por parte del presidente en la declaración nos parece que ha sido improcedente pero además, y lo que yo más lamento aún es que el presidente haya perdido una oportunidad histórica para poder ayudar a empezar a dar vuelta a la página en este tema el presidente, con su historia, con su pasado con sus circunstancias debió haber aprovechado su oportunidad formal para dar un mensaje realmente de unidad, realmente conciliador y realmente esperanzador mirando hacia el futuro. El presidente podría haber cumplido la parte formal, haber cumplido la declaración, haber cumplido con la obligación que nos impuso la OEA y luego de ello, cumplido el requisito formal haber dicho ahora voy a pedir perdón por lo que hice por lo que hicimos nuestros compañeros que embarcamos 10 años antes de que se desatara la dictadura al Uruguay en una guerrilla urbana de esa manera hubiese demostrado que es el presidente de todos los uruguayos y que le interesa la unidad que tanto ha reclamado lamentablemente no lo hizo y las declaraciones posteriores de su esposa, la primera dama, la senadora Luciato Polanski, diciendo que este acto solamente lo podía haber hecho la izquierda, que la derecha no lo podía haber hecho, diciendo que eh, no tienen que pedir perdón, realmente nos afirma y nos demuestra que no estuvimos equivocados al momento de no asistir a ese acto. Y nos demuestra que estamos en lo cierto cuando afirmamos que es un acto del Frente Amplio, que fue un acto del Frente Amplio, y que no construye y no ayuda a la reconciliación y a la unidad nacional. Es una lástima, pero bueno, es lo que el Poder Ejecutivo y el Frente Amplio resolvió y por eso quiero que sepan cuáles fueron las razones principales de nuestra ausencia allí.